Eh, el contexto está bien, lo que sucede es que el Tribunal Superior Electoral decidió por vía del control difuso un aspecto de inconstitucionalidad que se le planteó. Cuando okay. un tribunal resuelve una, un conflicto de constitucionalidad de una ley con la constitución, eh, le, el efecto que tú tiene es interpartes solamente es vinculante para las partes que son parte de ese proceso, en este caso Leonel Fernández y, y ese miembro del partido de los trabajadores dominicanos. Lo que quiere decir que esa decisión Dale, no alcanza a nadie más no, más porque, que a Leonel, a Leonel Fernández y sobre la base de ese proceso que se llevaba. Es sí, limitado por, a ese proceso. Sí, porque en ese caso el, el tribunal que se pronuncia lo que hace es que inaplica la ley. Cuando mm. se trata de un control concentrado, el tribunal constitucional lo que hace es que la anula la ley. ...la saca de una vez de, de, del... De, sistema... ...ya, esa el ley no existe... Positivo. ...pero la ley sigue existiendo... Sí. ...o sea, por eso cuando pregunta ...que si puede beneficiarse, que sí o okay, que no, no puede... ...en el caso de González... ...fíjate, Espinoza. fíjate, discúlpame... ...porque es una situación jurídica sí, que sí. es importante... ...en, dentro de la, ...del derecho constitucional existe... ...una figura que se llama... ...el estado de cosas inconstitucionales... ...y es que... ...tú sometes al tribunal constitucional... ...una situación no tienen cédula, lo, lo, lo, lo que sé yo, qué de qué sé yo, cuánto, y están pidiendo un, un requisito X para que la consigan. El Tribunal Constitucional puede decir, miren, Pedro, que está aquí hoy ante mí, y todo lo que se encuentra en la situación de Pedro, ya no tienen que tener ese documento. Ese es, es, es requisito, esa situación se decide por aquí. Eso se llama Estado de cosas Inconstitucional, donde todo el que está en la misma situación en la que el Tribunal Constitucional decide un caso del que está conociendo, se beneficia de esa decisión sin ser parte. Pero los tribunales que conocen, por vía del control difuso, eso no tienen la facultad para hacerlo. Solamente pueden limitarse a, a eso que están conociendo. entonces ¿Control difuso significa...? Control difuso significa que se difunde entre todos los tribunales, todos tienen competencia para conocer de la constitucionalidad de la ley. O sea, todos, los, leyes en la todos los, los jueces en la República Dominicana son jueces constitucionales. Eso es, y control concentrado, lo mencionaste Que, que, que nada más el Tribunal Constitucional.